Eh, Mari Mari Peñi, un saludo fraternal acá. Eh, 21 de junio de 2022 estamos acá en el Parque Ecuador para iniciar nuestra ceremonia ancestral recordando a nuestro Fuchaqueche, a nuestro antiguo antepasado que nos legaron esta hermosa tierra, en este hermoso rincón, el Parque Ecuador donde se junta mucha gente y estamos por iniciar a las 12 de la noche eh, esta tremenda ceremonia para contactarnos con nuestros antiguos antepasados. Marichibu, Peña y Pulamian, a Cuycame Huachipanto esta noche llega el año año. Entonces vamos a ocupar el equipo eh, de.. Los invitamos cordialmente a esta ceremonia de Huetipanto. La bienvenida de un nuevo año, el conectarse con la tierra, con la naturaleza, con el fuego, con las estrellas. Esta es una. Para los que vienen por primera vez, esta ceremonia nosotros la estamos haciendo, organizando junto a la asociación Curiñanco, junto a nuestro Lonco, a nuestra Lamien Lanquenche eh, También está con nosotros el presidente de la asociación. Iván Escate, él es el encargado digamos, de esta ceremonia, que es uno de los primeros que vino a celebrarla aquí en este lugar. Eh, la verdad es que nosotros estamos viniendo hace más de 30 años y siempre lo hacemos con respeto y como debe ser, corazón Hacían eh, por más de 500 años. Eh, a mí siempre me ha tocado presentarlos y me pidieron que lo volviera a hacer. Eh, luego ya esperamos que lleguen las nuevas generaciones y que sigan esta costumbre en donde se junta el pueblo mapuche con el pueblo chileno y por qué no con otros pueblos que nos vienen a visitar. Viva la ceremonia mapuche. En estos momentos yo les voy a explicar tres palabras en español eh, ¿qué se hace? lo que están haciendo nuestro lonco <risa> nuestro lamiel eh, nuestro amigo Iván Ancate es calentar el cultur porque el cuero se estira y eso nos permite eh, expresarse mejor a través de, de la música y eh, luego vienen los chicos que van a ver el baile de la bestruz y esto, eh, en estos momentos, le voy a pasar el micrófono a Marco para que él explique en qué consiste la ceremonia, ya que él viene directamente al pueblo mapuche y es el lonco de nuestra asociación, don Julio Guentemilla. con push, lelu, paw, pullamian, pichique, pichique, pichique, pichique, papá, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, pichique, y que maravilloso y que maravilloso y que maravilloso y que maravilloso y que maravilloso y que maravilloso y que que maravilloso y que maravilloso que que Ven o hay play, play, No, Quiero que a todos los que están presentes para que tengan un buen año, buena salud. Que los que ya partieron no le daban, ustedes que están quedando con mucha pena, con mucha alegría hoy día. Lo recordamos, como bien dijeron, ahí está mi descendencia. Recordamos a la mamá Dolaya los que ya partieron, todos ustedes también que si tengan muchos ánimo, mucha fuerza es como cuando un árbol le corta los brazos es cuando un río le corta su justo de Victoria. el río siempre va a buscar algún día el camino que tuvo inicial así que mis representantes van a subir a la cascada donde está su tío que murió el año pasado y en la cultura mapuche, cuando se muere un, un hermano, uno pasa a ser padre, de ese, de ese niño que quedó en la lengua nuestra se llama Pedal, que es un regalo de Dios cuando el hermano se hace cargo del hijo que quedó sin padre. En nuestra cultura mapuche es así, nadie quiera todo. Se recibe con mucho cariño con un regalo de Dios. Y él murió en Brasil, pero su celilla hasta que no la caen el Este tal tiene mucha energía y mucha fuerza por los árboles que están acá. Y por la familia que se reúne los domingos a degustar su comida, su amistad, su experiencia. Esta es una ceremonia, como les dije, muy sencilla, pero con el corazón y el alma que se renueva cada año igual que los árboles y desde el fondo de las raíces vuelven a nacer como los frutos que vamos a procesar en verano. Agradezco la presencia de nuestro bolonco, Julio Cuentemilla, que por años nos ha acompañado, a su vestido, tini, tío, o el salado de, de que también nos enseñó mucho de nuestras tradiciones. Recordamos con olaya que ella llegó de 14 años acá, a la cascada. Han pasado más de 35 años, por lo menos de que nosotros hacemos esta ceremonia sagrada, humilde como les digo, pero que tiene una riqueza tremenda para recordar a nuestros antepasados que ya pasean. Vamos persona, común? ¿Se